Lo traje a Bogotá a estudiar en la Universidad del Rosario. Le compraba los libros, los llevaba a matricular, le conseguía aquí también el, el apartamento, la piecita, que se viniera a estudiar, y él tuvo las mejores calificaciones. He tocado todas las puertas del Estado, sí. nacionales e internacionales, de hace un año y medio que mi papá se secuestrado. Pues específicamente no nos pidió una ley de canje, simplemente lo que le hemos pedido al gobierno y al Congreso es que por encima de las leyes, por encima de, pues, de lo jurídico, tengan el concepto más importante que es la vida. Después de ocho años en el infierno del secuestro, pasó sus primeras 24 horas en libertad el excongresista Oscar Tulio Liscano. La vida está por encima de cualquier riqueza pues... guardada en el yo estoy convencido que soy yo, me sentía a veces de fallecer y tuve el valor de jugarme la trampa. ¿sí? Yo estuve cerca de nueve años secuestrado. La familia es la base de todo el hogar. Entonces creo que eso fue lo más importante que yo pude aprender y apreciar en todo ese momento doloroso de en la vida. 95 votos por el senador Mauricio Lijano y 5 votos en blanco. Ha sido ratificado como presidente de esta corporación. Me siento con una gran responsabilidad. Por supuesto, este no es el final, sino solo el comienzo. Durante muchos años me preparé para este momento y estoy muy emocionado porque tengo la preparación académica, tengo la capacidad política y el liderazgo público para sacar adelante la política pública, ...del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Continuamos con la firma del doctor Oscar Mauricio Liscano... ...como ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La mayoría de veces sí jugamos con él. Él trabaja mucho, la verdad. Él ayuda a las personas. Trabaja mucho. Ayuda al país con su trabajo. El gran sueño de Mauricio siempre ha sido transformar el país y creo que Dios le está dando una gran oportunidad y gracias también a la confianza del señor presidente porque este es el ministerio que en este momento puede transformar el país. Yo estudié Colombia a profundidad cuando estuve en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, mi tesis fue cómo crecer Colombia al 6%, y la conclusión de esa tesis era simplemente que la respuesta estaba en la tecnología. Solo a través de conectar a los más pobres, solo a través de crear verdaderos ecosistemas de innovación donde participen los emprendedores, las empresas, las universidades, los inversionistas, las comunidades, el pueblo, el gobierno, se puede sacar este país adelante. Democratizando las TIC, también tenemos una mejor educación, más oportunidades para la población vulnerable. Creo que en este, este es el momento para que Mauricio cumpla su sueño de transformar país, de mejorar calidad de vida. Vamos a entregar la vida en este ministerio, vamos a hacer todo, cada día lo vamos a hacer como si fuera el último. Los colombianos deben esperar que vamos a trabajar primero con una gran honestidad, no solo en términos del manejo de los recursos públicos, sino en el compromiso que vamos a tener los colombianos deben esperar que vamos a tener un gran equipo de trabajo, pero por sobre todo este ministerio va a tener un solo lema y es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Los resultados serán nuestro único indicador.